Eh, lo más importante para nosotros es construir eh, nuestra familia, eh, hacerla nuevamente, eh, porque esa es nuestra fuente de amor, digamos. ¿eh? Y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. Eh, esto por un lado. Por otro lado es, es ser eh, como testigos vivos, digamos, de la injusticia de esta dictadura, eh, de lo que ha hecho con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ...con Rafael y con Eduardo... ...y de que esto no es primera vez, digamos... ...que, que pasa, que ha pasado desde hace 11 años... ...entonces eh, nosotros tenemos la intención de volver a nuestra casa... ...y de, de construir nuestra familia... ¿eh? ...y de hacer vivo, mantener vivo a nuestros hermanos... ...en la población, en nuestro trabajo como, como dirigentes poblacionales... ...y dejar en claro que ellos eh, están ciertos de... ...en lo que estaban trabajando, de su amor por el pueblo... ...y de que su muerte en ningún caso es inútil... ...sino que es un llamado a todos los chilenos... ...y a todos los latinoamericanos... ...un llamado a seguir luchando por, por esa sociedad eh, de iguales... ...por esa sociedad sin explotación... ...por la cual mis hermanos dieron su vida. debemos hacer un gesto, a lo mejor no todos creen en esta cosa del PAN pero para nosotros es muy importante porque significa que nunca nos van a quitar la solidaridad nunca nos van a quitar la fraternidad entre nosotros nunca nos van a quitar el interesarme por el otro nunca nos van a quitar el compromiso por el otro y nunca nos van a quitar la lucha por un mundo justo y entonces este PAN compañero que levantamos aquí lo levantamos las tres madres en nombre de la gente que ha caído, compadre. Entonces, pensando en que el pedacito de pan que me va a llegar a mi boca es un compromiso de trabajo permanente, no solamente para los aniversarios de nadie, sino que permanente, todo el año, para cambiar esta sucia sociedad en que estamos viviendo. Ya, vamos, vamos Un pedacito Tortillita Tortillita hecha por una La misma puse Ya, el compromiso de la lucha Compártanlo y ese para que alcancen. Muy en la En la línea de Luisa y de y de Manuel, que ellos fueron también activos, militantes, cristianos, pero de los cristianos liberadores, de los que se la jugaron en contra de la dictadura. Entonces, ellos dijeron que era el pan de la solidaridad y el, y el pan del compromiso, y también a lo mejor este, el cuerpo de los combatientes que estamos compartiendo. Eso, bonito, emocionante. El pancito del compromiso, el pancito del compromiso... El mensaje que les dejan estos grandes patriotas, héroes. Yo creo que el pueblo, la juventud, tiene que tomarlo y seguir, y seguir la lucha que ellos venían dando. La manipulación que se ha hecho permanentemente de los medios monopolizados del Día del Pueblo Combatiente, tratando de criminalizar justamente el día... Se conmemora la muerte de los hermanos Vergara, pero no solo eso, sino que además trae la memoria a muchos jóvenes que han muerto luchando por sus causas. Es una de sus mejores treta. Ellos a nosotros nos marginan, nos aíslan, nos ignoran. El país de ellos, el país que sale para afuera, es el país de ellos, de los ricos, de los poderosos. Los medios de comunicación son de ellos, entonces lo único que sale por, por los canales es mentira y los ataques de los chiquillos que salen a la calle encapuchados a tirar piedras, cobarde. Pero un paco que mata a un niño no, no es un carabinero es que se pasó de la raya, nomás. Entonces hay una es todo mentira, es todo una mentira. El mundo que ellos viven es una mentira, es un mundo de ficción. Eh, el mundo real está aquí, en la calle, en las poblaciones. Donde hay hambre, hay gente que no tiene que comer. Donde hay gente que no tiene... Donde sus hijos quedaron sin colegio este año, cerraron un colegio y punto. ¿Eh? Entonces, eh, lo que está pasando con el pueblo mapuche, que ellos yo creo que lo que quieren es exterminarlo. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, es una mentira. de La vida de ellos es una pobre y miserable mentira. El día del combatiente en que murieron los hermanos Vergara Toledo, el día en que destruyeron una familia de por vida, el día que representa todos los ideales que tenían ellos y cómo lucharon en plena dictadura y cómo siguen ocurriendo esas cosas hoy, no, no hacen eso. Es una organización mediática para pura aterrorizar a la gente en general que hasta la altura confunde el día del combatiente con cualquier cosa cuál es el sentido real que debe darse la vida combatiente a partir de las muertes y de asesinatos justamente de jóvenes en dictadura, en los gobiernos de la concertación y en este gobierno de derecha? O sea, si tuvieran un real criterio de información como corresponde, debieran dar la vida de los hermanos Vergara, entrevistar a las padres, por ejemplo, eh, hacer un trabajo, un trabajo periodístico cerrado de investigación, y realmente por lo menos decir y recordar lo que ocurrió ese día. ...y de ahí que después se instauró... ...y se extendió a todos los jóvenes que, que, que han muerto por sus ideales... ...por ideales de sociedades más justas... Eh, ...que tienen que ver con eh, liberación del pueblo... ...con la liberación de los pobres... ...con la liberación del pueblo mapuche... ...entre otros... ...ese tipo de cosas. O sea, hay una actitud permanente... Ya, ...de maltratos, especialmente a los jóvenes... Y quieren que los jóvenes no sean, eh, no sean violentos. ¿Cómo reaccionas tú si te maltratan así? Eso es todo lo que te puedo decir.